Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella el día de hoy vamos a continuar con la parte número 10 del curso de termodinámica veremos cómo resolver algunos problemas aplicando todo lo que hemos visto la parte de interpolación, manejo de tablas de vapor, las propiedades termodinámicas la definición de estados termodinámicos o sea que vamos a aplicar todo eso a raíz de un problema no siendo más comencemos para comenzar primeramente vamos al computador para mirar los ejemplos tipo problema veamos bien genios vamos a empezar a desarrollar estos ejercicios que tienen que ver con el manejo de tablas de vapor y con todo lo que hemos visto comencemos primero un contenedor rígido de 1,47 metros cúbicos se llena con 10 kilogramos de refrigerante. No olvidemos que es refrigerante 13A. A una temperatura de menos 40 grados centígrados. Luego se calienta el contenedor hasta que la presión es de 200 kilopascal. Determine la temperatura final y la presión inicial. Importante aquí nos están dando la siguiente información, nos están da, diciendo que tenemos una masa de 10 kilogramos y una temperatura de menos 40, vamos a copiar acá entonces, tenemos que es el refrigerante 13A y vemos que la temperatura 1 va a ser menos 40 grados centígrados. ¿Qué más nos dicen? Que la masa es igual a 10 kilogramos. Aquí la masa es constante, o sea que también la masa en el estado 2 va a ser igual a la masa 1, o sea que van a ser constante. Nos dice, se calienta el contenedor hasta que la presión es de 200 kilopascal, o sea que esta va a ser la presión 2, va a ser 200 kilopascal. Y no olviden que estamos trabajando con el refrigerante 13A. Ahora nos están pidiendo lo siguiente, la presión inicial, entonces vamos a tener la presión 1, y la temperatura final, vamos a llamar la temperatura 2, quiere decir que vamos a tener un estado 1 y un estado 2, entonces debemos definir las condiciones del primer estado y luego revisar las del segundo, importante aquí, el volumen específico del estado 1 va a ser el mismo volumen específico del estado 2, eso es bien importante, porque no va a haberse afectado ya que la presión va. Oh, Importante entender que el volumen específico 1 va a ser el mismo del volumen específico 2 y con esta presión ya tendríamos determinado el estado termodinámico. Bien, vamos a comenzar entonces con la primera parte. Como primera medida, vamos a hallar la presión de saturación a esa temperatura. Vamos a ir a tablas y vamos a ir a refrigerante 13A y buscaremos esa información. Entonces, refrigerante. Vamos buscando y vamos a esa temperatura que es menos 40 grados centígrados. Podemos ver que tenemos la presión el volumen específico de líquido y el volumen específico de vapor. Entonces vamos a tomar esos datos y los podemos ver aquí en la parte baja. Entonces, el volumen específico de líquido, el volumen específico de vapor, la temperatura y esa presión de saturación. Entonces copiamos acá. Que la presión de saturación es 51,25 kilopascal. El volumen específico de líquido es 0,007054 y el volumen específico de vapor es 0,36081. No olviden que esto es metro cúbico por kilogramo. Recuerden que el ejercicio nos está dando lo siguiente, nos da hablando de un volumen que es 1,47 y una masa. Y si tenemos el volumen y la masa, podemos determinar el volumen específico, o sea que vamos a hallar que el volumen específico 1 va a ser igual, ¿a qué? A el volumen que es 1,47 metros cúbicos sobre la masa que es de 10 kilogramos. Dividiendo esto, esto nos da el valor de 0,147 metros cúbicos por kilogramos. Este va a ser el volumen específico de nuestro interés. Ahora, comparemos lo que tenemos acá. Podemos ver que es mayor al del líquido, pero menor al del vapor. Quiere decir que tenemos acá calidad. O sea que tenemos calidad, o sea que aquí hay una mezcla de líquido y vapor. Con esto, pues nos podemos dar cuenta que al haber calidad, la presión de saturación se nos convierte en la presión 1, o sea que la presión 1 equivale a 51,25 kilopascal, esto es el valor que le correspondería a la presión 1, o sea que ya habríamos definido la primera parte del estado 1. Ahora vamos a analizar el estado número 2, veamos, como ya hemos encontrado el volumen específico 1, sabemos que es el mismo volumen específico 2, o sea que equivale a 0,147 metros cúbicos por kilogramo. Quiere decir que con el volumen específico 2 y la presión 2, ya hemos definido el estado termodinámico, entonces vamos a hacer lo siguiente, primeramente pues pasemos esta presión a... de 200 kilopascal la vamos a pasar a megapascal, multiplicamos por 1000 kilopascal en el denominador y esto equivale a un megapascal, se nos cancelan las unidades, kilopascal y kilopascal y nos está quedando el valor de 0,2 megapascal. ¿Qué vamos a hacer? Con los 200 kilopascal vamos a hallar el volumen específico de líquido y el volumen específico de vapor del refrigerante, vamos a mirar entonces. Vamos entonces a tablas y vamos en este caso a la presión, no olviden las tablas, eh, sería presión de 200 kilopascal. La podemos ver acá y vamos a anotar estos valores, el volumen específico de líquido y el volumen específico de vapor. Sería el siguiente... El volumen corresponde a 0,0007533 y vamos a analizar también el de vapor. El de vapor es 0,099867. 0,099867. Esto es metro cúbico por kilogramo. Ahora, comparando con el volumen específico 2, podemos ver que el volumen específico 2 es mayor al volumen específico de vapor y supera mucho más al de líquido, o sea que tenemos un vapor, en este caso refrigerante, sobrecalentado. Vamos entonces a tablas de vapor sobrecalentado. Vamos entonces, miramos, entonces bajamos más y no olviden que la presión es de 0,2 megapascal. Miren que la presión estaría acá, 0,2 y buscamos el volumen específico. Estaría por acá 0,14, 0,145, es 0,147, estaría dentro de este rango. O sea que debemos interpolar entre 90 y 100 grados centígrados. Entonces vamos a subrayar aquí en la tablita 90 le corresponde este volumen específico y a 100 le corresponde este. Y aquí pues tenemos la ecuación de interpolación. No olviden que también pueden utilizar el programita de interpolación para que agilicen en cálculos, pero es indiferente de la forma en que lo hagan, tiene que dar el mismo resultado. Entonces vamos a poner acá lo siguiente, entonces vamos a poner los valores de volumen específico y de temperatura. Volumen específico, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0,2 1454 y le corresponde una temperatura de 90 grados. Para 0,14933 le corresponde una temperatura de 100 grados. Y ahora el que nos interesa que sería 0,147. Entonces para diferenciar no olvidemos que este es X1, Y1, X2, y2x y aquí va a estar el valor que nos interesa que es y, esa sería la temperatura que nos interesa, va a estar en medio de estas dos, vamos a calcular esa temperatura, entonces y ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a x, no olviden como el valor de x, que sería 0,147 menos 0,1454 sobre 0,14933 menos 0,14504 que multiplica la diferencia acá que sería y2, 100 menos 90 grados centígrados más y1 que sería 90. Todo esto lo vamos a ingresar en la calculadora. Hacemos bien los cálculos, utilizamos la calculadora. Y podemos ver que obtenemos un valor de Y, que en este caso sería la temperatura, de 94,56 grados centígrados. Esta sería la temperatura 2. Quiere decir que ya hemos encontrado la temperatura final o temperatura 2. Este sería el valor y tiene sentido porque está dentro del rango de temperatura, debe estar entre 90 y 100 o sea que la interpolación es correcta. Si tienen alguna duda con este desarrollo de estos problemas, los invito a que vean los videos anteriores del curso para que de esta forma se puedan enfocar y entender mejor todo lo que estamos desarrollando. Continuemos ahora sí con el segundo ejemplo. Ahora continuemos con este siguiente ejemplo. Una caldera de volumen de 2,5 metros cúbicos contiene inicialmente agua líquida a 2,2 metros cúbicos de agua líquida. Vamos a decir que aquí hay 2,2 metros cúbicos de agua líquida y 0,3 metros de vapor y que aquí va a haber 0,3 metros cúbicos de vapor. Acá va a estar vapor y aquí va a estar líquido. Y tenemos que hay una presión de 100 kilopascal, importante eso, tenemos una presión de 100 kilopascal, se cierra la válvula a este sistema y se va cerrando esta válvula de seguridad y se alcanza una presión 2 de 6.000 kilopascal. Podemos darnos cuenta que el tanque es rígido, que el tanque está cerrado, ¿sí? Pues como no hay entradas ni salidas, vamos a hablar de un cambio de energías internas. Entonces, ¿Qué vamos a decir? Que el calor va a venir dado por una masa, como la masa es constante entonces no va a cambiar, la masa 1 es igual a la masa 2, o sea que va a haber una masa 1 por un cambio de energías internas, o sea U2 menos U1. Entonces nos preguntan Entonces nos están preguntando la cantidad de calor que sea necesaria acá, vamos a mirar cuánta cantidad de calor hay dentro de este tanque. Entonces primeramente vamos a analizar el primer estado, entonces no olvidemos que este es el estado 1 y que este es el estado 2, primera medida vamos a, con la presión vamos a hallar volumen específico de líquido y vapor, ¿por qué? porque nos están dando un volumen de vapor y de líquido y esto nos va a permitir hallar la masa tanto del líquido como vapor. Vamos entonces a tablas y vamos a buscar la, las condiciones a 100 kilopascal, vamos entonces, buscamos, estamos en agua a 100 kilopascal, nos vamos, bajamos más, que estamos trabajando ahorita con el refrigerante, pero ahora ya nos encontramos con el agua y el agua, las condiciones son totalmente diferentes, entonces, Está más abajo, ya pasamos vapor y acá nos encontramos ya en agua saturada. Buscamos a 100 kilopascal. A 100 kilopascal tenemos estas condiciones. Líquido saturado, volumen saturado. Vamos a tomar esas condiciones para anotarlas. Las tenemos entonces acá. Entonces, vamos acá a 100 y vamos a anotar todos estos valores. 100, en este caso Vamos a tener la temperatura de saturación, volumen específico de líquido, volumen de vapor. También pues, podemos sacar las propiedades que tienen que ver con la energía interna, que puede ser la energía interna, en este caso sería la de líquido y la de vapor. Entonces vamos a seleccionar energía interna del líquido y energía de vapor. Recordemos que volumen específico nos viene dado por volumen sobre masa, en este caso sería la masa total, pero como estamos analizando por componente, vamos a decir que el volumen específico de líquido va a ser el volumen de líquido sobre la masa de líquido, igual para el volumen de vapor. El volumen específico de vapor va a ser igual a el volumen de vapor sobre la masa de vapor. ¿Y esto a qué va a ser igual? Entonces tenemos lo siguiente, el volumen del vapor es 0,3, pongámoslo acá, entonces esto es 0,3. Y acá el volumen del líquido es 2,2, entonces ponemos acá 2,2. Y eso es sobre la masa del líquido y eso es igual al volumen específico, en este caso del líquido, que sería en este caso, 0,001043 y aquí sería la masa de vapor igual al volumen específico que sería 1,6941. Despejando, pasamos esto al otro lado, quedaría que la masa de líquido va a ser igual a 2,2 metros cúbicos sobre 0,001043 y la masa de vapor Sería 0,3 metros cúbicos sobre 1,6941 metro cúbico por kilogramo. No olviden que el volumen específico es el metro cúbico por kilogramo. ¿Qué se nos cancela aquí? Se nos cancelarían metros cúbicos con metros cúbicos y podemos determinar ambas masas. Aquí vamos a utilizar la calculadora para esos cálculos. Esto nos daría 2,2 dividido 00. 10,43 nos da 2,109, ponemos acá 2,109,3 kilogramos y hacemos lo mismo con el de vapor, 0,3, 1,6941, esto nos da 0,177 kilogramos. Ya tenemos la masa de líquido y vapor, podemos hallar la calidad porque tenemos esos dos estados, entonces va a ser la calidad de... no olvidemos que es masa de vapor sobre masa total. que va a ser? El valor que tenemos acá, 0,177 kilogramos y lo vamos a dividir por la masa total que sería la suma de los dos. Entonces Sumémoslo de una vez, sería 2,109.3 más 0,177. Esto nos da el valor de 2,000... 109,477 kilogramos, dividimos esos dos valores y obtenemos que nos da una calidad de 8,39 por 10 a la menos 5. Con esta calidad ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a determinar la energía interna. Pues ya sabemos que, ¿qué va a ser la energía interna? Va a ser UF más XUFG. No olvide que cuando tenemos calidad debemos utilizar esta formulita. O sea que debemos trabajar con las propiedades de líquido y la de líquido y vapor. Con estos dos podemos calcular esa energía interna. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Calculemos entonces la energía interna, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al UF, no olviden que es este valor, que es 417,4, esto es en kJ por kilogramo más la calidad que ya la tenemos, que es 8,39 por 10 a la menos 5, por la diferencia de energía interna, que es UFG, que ya la tenemos acá, 2,000... Vemos acá que es 2088.2. Bien, que esto es kilojoule por kilogramo. Volvemos a utilizar la calculadora para este cálculo. Y esto nos va a dar el siguiente valor. Entonces, vamos a mirar: 417,4 más 8.39 por 10 a la menos 5. No olviden que es importante utilizar bien y digitalizar bien en ella para que no haya errores. Esto nos da el valor que la energía interna va a ser igual, la energía interna va a ser igual a cuatrocientos diecisiete, cincuenta y siete, cincuenta y dos. Kilojul por kilogramo, esta va a ser la energía interna 1, ya hemos hallado la energía interna 1, Entonces tenemos que tener en cuenta eso. No olvidemos que también obtuvimos una masa total que fue la suma de las dos masas, la masa total, no olviden, a 2.109,477, no olviden que esto es en kilogramos. Nos falta hallar el volumen específico, el volumen específico va a ser, el volumen específico que tenemos, ya lo tenemos acá, que es 0,001043 más la calidad, 8,39 por 10 a la menos 5 y por la diferencia de vapor y líquido, podemos hacer ese cálculo de una vez para agilizar, sería 1,6941 menos 0,001043 eso da 1,693, ponemos acá, eso es 1,693, no olviden que esto es metro cúbico por kilogramo, que son unidades de... Multiplicamos entonces, entonces sería 0,001043 más 8.39 por 10 a la menos 5 por 1,693. Eso nos da el valor de 1,185 por 10 a la menos 3. Puede quedar mucho mejor, 0,001185 metros cúbicos por kilogramo. Este es el volumen específico 1, o sea que estos dos valores van a ser importantes, tanto el volumen específico, como la energía interna, o sea que con esos valores vamos a trabajar. ¿Por qué es importante este volumen específico 1? Porque con este volumen específico, pues sabemos que va a ser el mismo volumen específico 2, o sea que con esta presión y ese volumen vamos a determinar la energía interna 2, vamos entonces a continuar con eso tenemos entonces que el volumen específico 2 va a ser igual a 0,001185 metros cúbicos por kilogramo. Ya aquí pues tenemos esta presión y este volumen. ¿Qué vamos a hacer? A 6.000 kilopascal, pero convirtamos esto de una vez a megapascal. Entonces 6.000 kilopascal lo dividimos por mil, ya sabemos, al dividir por mil esto nos va a dar 6 megapascal vamos a ir entonces a tablas de vapor y vamos a buscar esa condición de volumen específico, vamos a mirar a 6 megapascal o a, en este caso 6.000 o 6 megapascal, cuánto equivale esa, ese volumen específico para mirar qué estado estamos, entonces vamos a ver, volumen específico de líquido y de vapor, vamos a comparar vamos a mirar entonces, vamos a tablas 6000, lo vemos por acá, y tenemos que el volumen específico es 0,001319, copiamos, 0,001319 y hacemos lo mismo para el vapor, para estar más seguro volvemos de nuevo a vapor, y en el vapor tenemos que es 0,03244, 0,03244 este valor es mayor al de líquido, pero no al de vapor, quiere decir que este volumen específico 2 es mayor al de líquido. Pero al no ser mayor, eh, menor al de vapor, tenemos un ¿qué? Un líquido comprimido. Vamos a buscar entonces en tablas de líquido comprimido y vamos a una presión de 6 megapascal y este volumen específico para encontrar el estado termodinámico, entonces vamos de nuevo a las tablas, ya sabemos que estamos en líquido comprimido, entonces vamos bajamos más, un poquito más, ya estamos a punto, ya estamos llegando y aquí ya tenemos el líquido comprimido, entonces está entre 5 y 10 megapascal y vamos a mirar ese volumen específico, entonces esa tablita ya la tenemos acá, la podemos ver aquí, y tenemos lo siguiente, miren el valor, tengan en cuenta el valor de volumen específico, que es este valor. Vamos bajando. Miren que ese valor está por acá, en 5 megapascales, y en 10 megapascales, también está como por acá. O sea que no es necesario que interpolemos, ya que está dentro del mismo rango, o sea que va a estar por acá. Solamente, para lo que tiene que ver con la parte de... Energía interna sí vamos a interpolar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar a la presión, que en este caso sería 6 megapascales, con estas energías internas, entonces tendríamos esta de acá y esta de acá, vamos a averiguar cuánto equivale la energía interna, entonces vamos a hacer esa interpolación. Entonces ponemos acá de nuevo, entonces ponemos 5 megapascales, pongamos acá... Eh, 10 megapascales y aquí vamos a poner los 6 megapascales que no conocemos. Y vamos a poner entonces las energías internas. 938,39 934,01 y también vamos a poner la que vamos a encontrar porque esta no la conocemos, esta no la podemos poner. Entonces va, ponemos aquí entonces X1 y1, X2, Y2 y este va a ser el X. Pero vamos a hacer un pequeño cambio. Estos valores los vamos a ingresar, pero no lo vamos a hacer, en la, eh, lo vamos a interpolar de forma normal, sino que vamos a utilizar el programa que ya sabemos mejor eh, utilizar para el manejo de interpolación. Entonces vamos al programa para calcular esa energía interna. Vamos entonces a ingresar. En esta calculadora, los valores que necesitamos para calcular, en este caso, la energía interna. Conocemos que la presión es de 5, vamos a poner el valor de la presión de la energía interna, que es 938,39. Ahora, para 6 no conocemos este valor y 10, que sí lo conocemos, que sería 934,01. Entonces, lo, le decimos calcular, es una interpolación simple y nos da el valor de 937,51. 937, vamos a anotar entonces ese valor, esto daría 937,51, Mire que eso es kilojul por kilogramo. Ya encontramos entonces la energía interna 2, encontramos la energía interna 1, que es este valor que tenemos acá, tenemos ya la energía interna 2 y no olvidemos que también tenemos la masa total, porque esa masa no va a cambiar, porque la masa es constante. Entonces, ¿qué nos falta? Solamente vamos a hallar el calor y ese calor lo vamos a determinar como la masa total, que la tenemos acá, que es 2.109, copiamos acá 4.37 kilogramos que multiplica la energía interna 2, que es 937,51 menos la energía interna 1, que es 417,57, ponemos acá, 417,57 kJ por kilogramo. Se cancelan estas unidades y utilizamos la calculadora 2.109.47 que multiplica la diferencia 937,51 menos 417,57 vamos a dejar con esas cifras y esto nos da el valor de un millón un millón 96 mil que kilojoule esta Sería el calor que se necesita para que ocurra ese cambio de energía interna en el sistema. O sea que este es el valor de nuestro interés. Con esto daríamos por concluido el ejercicio. Aquí hemos determinado el calor. Bien genios, con esto daríamos por concluida esta parte del de curso de termodinámica.